Ahí está, ¿qué onda gente? Listo, conseguimos la otra. ¡Llave Zuli! ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? ¿Viste? ¿Escuchaste la canción de esa, la de.? Ah, puta, pues, te la tengo que mostrar. No, Hay un pibe que hizo una canción que dice. Ah, me olvidé, boludo, pero era una canción muy graciosa. Era un pibe que dice. <risa> no fue es ¿Te está agarrando ¿verdad? una CB? Avisame, porque <risa> te llevo urgente al hospital y te No, era que que un, un pibes que, que dice. Ay, ah, dice algo que es muy gracioso. Que era... Ya, ya, nananana na na na. uy Uy. Uh, no, esto es buenísimo. Mira, ¡Ah! ¡Ah! <risa> mira el otro cómo se esconde. No, Pero... a mí no. Que no me vea, que no me vea. La cargutísima madre, que me pone. No, ¿Olé? no, no, güey. A qué bueno que no me agarró. <risa> se ag... se ponen bolos. Mira que están cagando en el piso. Es okay, ya no, aquí no hay baño ya, güey. <risa> ¡No! ¡Ay, no le puedo creer! Ah, ¡Ah! Me voy, me voy. Se fueron, chao. So, ¿Cómo matarle? ¡Ya no es... Uh, Hola! ¡Ay! ¡Ay! O sea, a mí la de Hola, los de Al-Qaeda, boludo, son estos. ¿Al-Qaeda? Che, pero acá están lo, todas las regiones, boludo. ¿Al-Qaeda ¿No razón, razón? ¿Al-Qaeda la, Al la cojuarme? <risa> Tanto... Y el Ku Kuxclan la Cosco Army, Manson, boludo. Qué juego más completo. Me gusta la diversidad cultural. Ya <risa> chingamos a a basura ya el... que a ver si encontramos algunas chingas. Creo que me tenía que tirar acá. O no sé, creo que me caía, me, me tiraba, qué sé yo, qué mierda ha pasado. Che, no me, no me, no me, la verdad que muy fácil esa parte, o sea, no me la recordaba tan. Tan sencilla. No sé si sencilla, pero la verdad que no me la recordaba tan. No asustadiza. Yo cuando la de... cagaba. Ah, pues. bueno, sí, eso sí. Pero me daba mucho miedo. Y me costaba mucho esa parte. Ahora la, la hago y lo Eso que juego no, nunca me lo gané, boludo. O sea, sí me lo gané. Poné... No, no me lo gané en realidad. Recordaba. la no? lo habías contado. Claro, pero, pero no, nunca. Se lo te, te lagueó al final. Se me lagueó el final del juego, boludo. Y no me acuerdo nada. De comer el final. O sea que posta que no me acuerdo el final. Al final voy. es que la mataste. ¡No! La mataba Ashley! <risa> <risa> Ashley. ¡Oh, uh, mira ya. ¡La concha del padre! <risa> <risa> no Leon, abrí la puerta porque me estoy cagando hace cuatro días. <risa> Mal, la dejaron ir al baño a Ashley, boludo, tendría que cagar yo ahí. si fuera león, boludo, en un momento le digo, Ashley. ¡No, la maté a Ashley! Uy, no la maté No, tío. no la mataba boludo. Si esa puerta es otra que pentágono. <risa> Uy, porque ¿te acuerdas de la propaganda de Pentágono? ¿Más que duro? era un gordo golpeando la puerta. ¿Eh? ¿Eh? Que era corriendo y golpeaba la puerta, intentando intentaba romper y nada, no la podía romper. Más, más duro que la realidad. Era más duro. Bueno. Que, más duro que el maestro. Ahí tenés. Y... Sí, pará, ahí va. Ahí va, forra, ahí, ahí va, va la concha de tu hermano te voy a meter un tiro en el medio de la mano. ¿Qué querés, pelotudo? Ahí tenés, estás cerrada. a aprender a hacer todo con una sola mano, pará. Uy, uy, uy, uy pará. Creo que ya está, ¿no? ¿Qué tengo que buscar? Llave, cómo boludo? matar a Ashley. <risa> Chaval. Ashley. <risa> <risa> Lío, la puta que te pareo. Ay, cómo me gustaría que Ashley hable así, re argentino. Mira la concha de tránsito. Mira, me estoy cagando, dale. <risa> Apuré el trámite con el baño. <risa> Uy, el pizarrón de la facultad, boludo. <risa> Uy, uh, yo me arreglo cuando, cuando fui a la facultad, las pocas veces que fui a la facultad, boludo. Qué paja, porque vos tenías un, un viajecito hasta allá. Sí, yo tenía un re Una viaje. Paja, boludo. Boludo. Sé, igual, la puta. Es mira, mira, guarda, guarda el mm. she... Pará, pero déjame curarme Déjame curarme Step outside. Puta que te parió No me deja ni curarme, porra Tengo que recargarlo Psycho Social <risa> Chave tu hola oh, bebeto Slimno las bolas. ¡Pumba! Te pelotudo con el escudo. ¡Te pelotudo con el escudo! ¡Qué estúpido que sos, hermano! ¡Vos te das cuenta que no sirve tu escudo! Alto ahí. los Limno. Uy, la puta Amor salvaje. Pero la pota. Recuerda que el bicho afuera. el Bicho acostado está vivo. Están todos vivos, están todos vivos. El link. quilombo, es un kilomo, todo un kilomo. Este, recargando Daryl Dipson. El Dixon. Uy. Reparto balas por todos lados. Reparto. El repartidor. El repartidor de Vergas Express. Ahí está, boludo. ¿No sabés existe un delivery de chotas? Eh. Eh. ¿Qué es No, no, no, no. Es para es para moler la piña, boluda este. ¡Uy! Casi me río, pudo. pero que... Me rí. Ri... Me... Si me la pone, boludo. Ah, oh, viste, okay. se veía el león. Oh. Dejemos este conflicto de lado y hagámonos... hagámonos. Y luego agarró Hagámonos uno entre los dos. Hagamos unidos somos más. <risa> es una energía entre, entre todos. Esta sífilis, boludo. Agarra todo con <risa> toda la... El virus, che, ya, ya que tenés el virus, ya, ya, ya, que a ti esto tiene virus, no, no está bien. No, Uy, uh. uh, esto? ¿esto? Esto sí que no me lo acuerdo nada de nada, boludo. Es alien. Uh, Uy, Dios. Yes. Pará. Uh, no, mandibulea como un campeón. Uh, pero este. este es peor que el otro. Mira, mira cómo viene, boludo. Este, este no, me, ¿Y? este sí que no me acuerdo. ¿Dónde está la <risa> merca? ¿Dónde está? No, este sí que no da, eh. Este sí que nada, ¿Eso no da. que boludo, el, el zoom de la. Ah, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo. Pero este es heavy. Este ¿Qué es heavy. Hellraiser, este es Hellraiser, boludo. Este es heavy. Uh, qué buena película de Hellraiser. Ay, no las para... últimas son malísimas, no, no son malísimas, igual, eh. La buena era buenísima, pero eh, pará, este chabón es heavy, eh. La bueno puede. Porque... Uh, tiene cuatro. Y parale bueno. a una espermato el, el problema es que hay yo hay tengo dos. tres balas, boludo. Ups. Y me quedé sin balas. Creo que le puedo pegar ahí, vale. A ver. Sí. sí, vamos. Bueno, no era tan difícil. Mira, tiene la sim. <risa> es el pin de, de personal. Ah, pensé que Me tiró algo. Bueno, no era tan difícil. Mira, no, bro. no, la verdad que no. no ¿Sabes que, que no, soy yo, yo que juego de... muy bien. Yo pibe, hijo no, de tigre. No, pibe! Te enseñé bien, eh. <risa> Se recarga en 30 FPS, boludo. Pensé lo que me costaste. Lo que me costaste al principio, que sigues el negocio de papá. No. Pero al final lo hiciste, viste? Viste cómo crees, Pero... Mira cómo estás hoy en día. Ahí está, ahí tenemos. Si sí, padre, tenías razón. Vamos no, a ser exitoso. <risa> las pruebas de semen, ¿no? <risa> uh, ¿Viste la película TED, boludo? Chom, ah, que chabón se sí. basa en el semen, boludo, y se le cae todo el. Che, tengo un gas. No. Eh, no, no, no sé. Tráeme un. ¿Un algo pues eh. Te, te pongo un encendedor y te prendo foto a la habitación Me falta algo, a ver... no Hijo de puta ¡Amor puto! salvaje! <risa> che, me falta algo, me parece, hay una puerta que no abrí, boludo Me parece, vamos, vamos a ir rápido, esta ¡Ah! Me, me, me olvidé de Ashley no me Ashley. imagino Leo. ¡Ah! ¡Era Ashley, para <risa> ¡Puta que me lo de Ashley, boludo! ¿Quieres por Ashley? ¡Sí! Ah, mata, Conseguí la tarjeta por ahí, la pendeja. Imagino sí, Leon pateando las puertas de la casa, boludo. Uh -huh. Hasta que lo paré otra vez a y media de la mañana, Son me taporón. ¡Ata! ¿Qué onda? La Ashley. ¡Uy! ¡Uy! ¡La puta madre! Eh, vamos, vamos de ruta. Vamos. ¡Tuki! ¡Buah! ¡Ups! Uy. ¡Uy, tuki! ¡Las bolas! ¡Ah, tiene el balde el cabezas! ¿Vale ahí tenés. La concha de tu madre. No, no, no, para, para, pero para, para, un poco. Uf, ahí tenemos, boludo. Tiene un fofo, boludo. No, boludo, no puede ser... Eh, no, no, ahí... Eh. No, me tiene podrido con las nerfs. Y este recarga más lento que un, que un río de mierda. Ese, ese, ese, ese. Te parece al coso boludo, a Bucky de, de American, ahí, claro. de America. Ah, América. ¿Qué de decía? Mí. ¡Oh! Claro, abajo de American capo. Psycho. Uy, la puta madre. Guarda, matalo en el... ¡Uy, uy, uy! ¡Dale, no, uy, no, no. boludo, en serio! ¡Qué puto! Ahí está. ¡Listorty! ¡Ahí voy, Ashley! A me todo. mata la publicidad de Listorty en, en uno de los shopping. Oh, pará, Listorti Apague tiene el nada el celular, sí que la función está por comenzar Es mágico Es mágico Cerré ¿Qué culo, pelotudo. pelotudo O sea, a mí me parecía gracioso Listorti, pero yo en un mundo en el chabón ya... ¿No? A mí lo que no me gustó es que el... ¡Ashley! ¿Dónde estás? ¡Ashley! El chabón se puso el... bueno, qué sé yo ¿Dónde está Ashley! ay ¡Hola! Al fin la puta madre Se me estaban secando las tetas ¡Hola! <risa> <risa> Es que miraban Ay, oh. miraba, Es que ni rima el boludo de Leon en el... <risa> Ay la puta madre Bueno la rescateas Si boludo ¡Ah! Todo. ¡Ah! Bueno gente oh, Llegamos sí. a los 10 minutos de pedo boludo, Así que nada, nos vemos al episodio que viene Príbanse. Y qué fue uh, Que? Uh, <risa> Abrí y decían Leon puto <risa> León. Perdón, pavión de papel Quizás ya sí te haya ocurrido, pero podría salir de aquí mediante el conducto del vertido de basura. Tanto quiero más para eso, si no. Aparte, ¿cómo? Lo Aparte... Para? Quizás yo lo... No. Nah. <risa> nah. nah, no le da el cerebro, ¿no? Bueno, <risa> gente, nos sí. vemos. Uh -huh. Chao.